Mujeres, llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, estamos ya en el día número 38 del reto de 45 días donde estamos aprendiendo a ser mujeres productivas. La pregunta que nos hicimos en estos en estos 47 días fue cómo ser una mujer productiva y hemos llegado ya al 38. Estamos ya al día número 38. Eh, donde hoy estamos trabajando, eh, la cual, ayer habíamos dicho, vamos a preguntarnos cuál es tu mayor motivación, qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que a ti te anima, esa fue la tarea que dejamos nosotros en el día de ayer, y eh, bueno, yo también hice mi tarea, también hice mi tarea y me doy cuenta de que mi mayor motivación es regresar a Dios. Y de pronto te preguntarás, ¿y por qué estás eh, preguntando, diciendo regresar a Dios? ¿Acaso en algún momento te fuiste del lado de Dios? Y bueno, me confieso, sí, eh, me fui, me fui pero eh, quiero regresar, quiero regresar a él y quiero darte obviamente mi percepción, mi perspectiva, que es lo que yo trabajo en este reto y pues eh, ese es el, el sentido de, de, de esto. Bueno, eh, vamos a... Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, aquí me están preguntando que si el link lo pasé si sí, aquí está muchachas mujeres ahí está el link en el grupo en el grupo de, de, de whatsapp eh, por si ok si de pronto algunos de ustedes no están dentro del grupo de whatsapp y se quieren registrar en la en el grupo eh, también les voy a colocar el link acá y te puedes registrar en el grupo de WhatsApp de la Escuela Cuántica Mía. O sea, ese es el grupo de la escuela. Bueno, ahora sí, vamos a, a, a leer. En este momento estamos eh, leyendo esta parte del libro porque en este reto eh, nos preguntamos cómo ser una mujer productiva, Marinelda. Eh, pero llegamos, digamos, llegamos a la, a la, conclusión de que habían tres claves definitivas para la mujer ser productiva y en esas tres claves definitivas para la mujer ser productiva, que ya las trabajamos, dijimos clave una, tener un enfoque cuántico, vamos a volverlas a repetir, clave dos, no tienes premios por el trabajo duro los tienes por tu pasión y la clave número tres es tener un sistema pues sufres porque no tienes procesos y hablando de eso es necesario que entiendas que tu cerebro es un sistema que tiene tres cerebros y que cada cerebro te lo voy a poner así en este dibujo que hice. El, tu cerebro tiene un sistema, ¿sí? Tiene un sistema, tiene diferentes compartimentos, diferentes estructuras cerebrales y de acuerdo a tu emoción, de acuerdo a tu forma de reaccionar activas partes, de tu cerebro. Entonces, si yo tengo la emoción de la rabia, del estrés, esto se va creciendo, se va creciendo y se va creciendo y va activando todo el cerebro de esta emoción. Y luego esta emoción activa todo tu sistema nervioso y obviamente tu cerebro tiene unos bioquímicos y tiene una estructura. Entonces, entender esta parte um, es muy importante porque resulta que habíamos dicho, o sea, todo esto viene siendo como una especie de resumen, muchachas. Miren, el sistema que nosotros tenemos en el cerebro activamos diferentes, digamos, diferentes estructuras, diferentes compartimentos y eh, eh, lo, lo muestro con imágenes porque es de la manera que, que digamos, que yo, lo, que yo lo puedo entender y entendemos que este sistema, el cerebro automáticamente baja por la columna vertebral digamos, todos los bioquímicos y se reparte por todo el cuerpo y hace todo el proceso. Entonces, ¿y me dice, qué tiene que ver eso con la imaginación? Bueno, resulta, perdón, con la motivación. Resulta que también habíamos dicho, eh, todo esto tiene, digamos, una, una, una secuencia, habíamos dicho que el cerebro, la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, habiendo visto que la motivación es la gasolina del cerebro, llegamos a la pregunta, ¿qué es lo que te motiva? Y yo respondí mi pregunta. Esta es, mira qué interesante, si la motivación es lo que me anima, y si es como mi alma, entonces cuando pregunto qué te motiva, cuál es tu motivación, qué es lo que te anima, es lo mismo que preguntarme qué es el alma. Entonces, motivación tiene que ver con, con, con respiración, tiene que ver con el alma, tiene que ver con, con lo que me anima. Y como tiene que ver con lo que me anima, tiene que ver con mi alma. O sea, esto es más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Respira profundamente. La respiración es la prueba de que estás vivo. El alma es el soplo de vida. Cuando conectas con el aire invisible y lo entras por tu nariz profundamente haciéndote esta pregunta... ¿Qué es lo que a mí me motiva? En mi mente sale la respuesta. Mi mayor motivación es regresar a Dios. Esa es la respuesta muy personal y es mi respuesta. Obviamente, lo que yo quisiera es que tú tengas tu propia respuesta y tengas la respuesta que quieras, pero que la tengas. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, yo quiero llegar a Dios yo sí quiero llegar a Dios yo quiero llegar a la mente de Dios porque en este compartimento en estos, en este cerebro este es el área del símbolo eh, singular en este, estas son áreas la tegmental, ventral el amígdala, el hipotálamo, el hipocampo o sea, todo este sistema cerebral tiene un sistema de recompensas del cerebro y tiene las neuronas del placer. Y en la parte de la mente de Dios, que es la mente donde hay, digamos, a nivel neuro, de, neurocientífico, hay un punto que es eh, el cuerpo estriado o es un punto neuronal que es donde se activa esa mente de Dios y es la mente del humano. Entonces, yo quiero regresar a Dios, quiero regresar, quiero sentir en mi corazón, en todo mi ser, esa, ese sistema de recompensas que me hace sentir placer, que me hace sentir paz, que me hace sentir tranquilidad, que me hace sentir fe, que me hace sentir esperanza. Hay un sistema dentro del cerebro que te hace sentir Um, esperanza. Por aquí encontré eh, este este esta información y mira lo que lo que quiero leerte. Está en la página 149 de este libro y dice Y si sí, y si sí, lo que quiero es eso, ¿cómo llegar a Dios? Que esa es una pregunta. Bueno, yo, mi mayor motivación es regresar a Dios, pero sí, ¿cómo regreso a Dios? ¿Por qué quiero llegar a Dios? Entiendo, entiendo, tengo la respuesta. Porque, mira, mira, esto lo escribí yo hace cinco años en este libro que dice así. Y sí, lo que quiero es eso. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Por qué quiero llegar a Dios? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué quiero llegar a Dios? Entiendo, tengo la respuesta. Porque solo Él. Es mi refugio, mi castillo, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en él confío. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. El viento es la manifestación de la presencia de Dios. Está bonito, me gusta, me gusta eso, no, hacía tiempo no lo había eh, eh, leído, lo voy a volver a leer, a ver, y sí, lo que yo quiero es cómo llegar a Dios, esa es mi mayor motivación, es regresar a Dios, y por qué quiero llegar a Dios, es que quién es Dios, qué es Dios para ti, bueno, en mi caso, entiendo tengo la respuesta porque para mí solo Dios es mi refugio. Y digámoslo, en esta época, eh, está acá. Te voy a tomar una foto para las personas que están en el, en el, en el grupo. Tengan la foto, por favor, y lean este, esta, esta parte del libro. Ahí va la foto para que te lo leas y lo tengas. Aquí está. Entonces, mira. Mira. Te lo voy a explicar desde mi perspectiva. Eh, este, este, y quiero también mostrarte el, el, el, la, la perspectiva. Este libro lo escribí en el 2015, ¿sí? 2015. Eh, yo estaba en el hospital, eh, mi mamá estaba enferma. Eh, me tocó escribir prácticamente el borrador de este libro en el hospital, dentro del hospital, porque yo me, me, me fui a cuidar a mi mamá por dos meses, que estuvo en el hospital, y amanecía en el hospital, y pues era lo que había, y, ay, Marimelda, va a llorar, no, no voy a llorar, sí, porque se está acordando de eso, ok, a ver, espérate un momentito. La vida, la vida tiene dolores, pero vamos a enfocarnos. A ver, voy a decirte. Eh, cuando una persona como tu madre, cuando una persona está enferma, como con cualquier persona que tú amas, o en este momento que hay una catástrofe como la que hay de, de, de tanta muerte y de tanta enfermedad, cuando hay una enfermedad, nosotros a quién recurrimos, vamos al médico, eh, hay una pandemia, hay unos problemas, la vida no es fácil, la vida es muy difícil, nada es color de rosa, nada es como lo pintan, lo único que es color de rosa es esta, esta blusa, y entonces... Necesitas, es, es una necesidad, es el sistema de recompensas del cerebro, las neuronas del placer, necesitan aferrarse a algo para poder salir adelante, para poder tener fe y para poder tener esperanza, porque o si no, ese sentimiento de agobio y de ansiedad te va a hacer morir y te va a a dar un hard attack, entonces tú necesitas de algo más grande que tú y entonces esto es todo un sistema de recompensas del cerebro y hay una parte en tu cerebro que ya neurocientíficamente lo han comprobado que se llama el punto de Dios o la mente de Dios y son frecuencias muy altas donde tú respiras sostienes la respiración y entras a esa mente de dios por eso es que cuando a uno le dicen está muy angustiado ay, sí, me a acá! respire respire mantente vivo la respiración es vida el último soplo que tú haces es ese último soplo de vida dios es vida entonces Así lo entiendo yo. Y, y, y yo, y yo quiero llegar a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué quiero llegar a Dios? Entiendo, y tengo la respuesta. Porque en esos momentos de angustia, en esos momentos de desolación, en esos momentos donde me pierdo, pienso, es que Dios es mi refugio. Cuando mi mamá estaba enferma, Dios era mi refugio. Cuando he tenido problemas, Dios es mi castillo. Cuando he estado desesperada, Él es mi seguro. Cuando he estado angustiada, solamente cuando estoy en estado de angustia recurro a Dios. Así somos los humanos, así soy yo. No... Solamente en esos momentos. Ay, cuando estás bien, ¿para dónde te vas? Bueno, también me voy de parrando y vuelvo cuando me mi angustio. Tan interesada, tan mala. No, no, no, no, no, no, tampoco tanto, tampoco tanto. Pero trato de, de estar, es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en el que yo confío. Entonces es importante que nosotros, los humanos... Tengamos ese refugio, tengamos ese punto, tengamos algo de esperanza, de vida, un, de fe, de, de que vamos a salir adelante, de que hay un futuro, porque eh, eh, lo, es una necesidad humana, entonces el Señor es mi pastor. Nada me faltará, porque la ansiedad de que no nos va a faltar, de que no vamos a tener capa comer, que no vamos a tener para, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar los servicios, que no vamos a tener para salir adelante, que el futuro es incierto, que la incertidumbre eso nos agobia más. Y entonces nos morimos de un heart attack o nos morimos de estrés, se nos alborota. Eh, eh, se nos va creciendo esto, y esto se crece tanto, tanto, tanto, que se vuelve una nube negra que esta mente de Dios queda reducida, porque si yo entiendo este sistema de recompensas del cerebro y, y entiendo cómo funcionan las neuronas del placer, muchachas vamos a, a poder cuando respiro es Dios que vive en mí cuando respiro, Dios está ahí, Él está ahí, Él es el último soplo de tu vida, Ese, ese, es, ese, es, ese es, Dios es vida. Entonces, cuando yo lo entiendo de este, desde esa perspectiva, y entiendo que mi sistema de neuronas, en lo que yo me enfoco, el, el cerebro es como un bombillo. Entonces, si yo me enfoco en el estrés, en la ansiedad, que no va a tener para mañana, me va dando un jaratá. La respiración no puedo respirar y me muero entonces he aprendido y he entendido que esto es el sistema de recompensas del cerebro y las neuronas del placer las puedo activar mediante la motivación y mi mayor motivación es regresar a Dios ¿por qué? porque Dios es mi castillo Dios es mi refugio mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. Miren, mujeres, el día que yo entendí esto, yo puedo inventar mi futuro. Yo lo puedo inventar. Tu futuro es divino, tu futuro es maravilloso, tu futuro es la joya más grande que tú puedes tener es lo más hermoso, gracias al futuro, por eso estamos aquí, porque tenemos un futuro prometedor, porque tenemos un futuro precioso, porque tenemos lo mejor de lo mejor, pero tiene que haber en ti una convicción de que tienes a Dios, que tienes la mano poderosa, victoriosa de Dios a tu lado para poder llevar a cabo el plan divino de Él y está dado en el futuro. ¿Quién lo realiza? Tú. Ah, pero ¿por qué me ha ido tan mal y por qué he sido tan de malas? Porque traía maldiciones generacionales, porque tienes que romper con esas maldiciones. Y ahí encaja esa parte de romper maldiciones de tus ancestros que tú hiciste, que no eras consciente, pero a partir de hoy lo voy a empezar a hacer de una manera diferente. Entonces, tengo un soplo de vida.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 Respuestas de lo que es tu alma. Cuando escribes, es Dios quien lo hace a través de ti. Tu alma es lo que te dará la pasión, el sentimiento, el coraje, el carácter, el valor y la inteligencia con el propósito de que todo sea posible para ti. Y puedas inventar tu futuro. Tienes todo para hacerlo. Está dentro de ti. Solo tienes que creer para inventar. Solo tienes que creer para inventar, mujeres. Mm. Solo, miren esta joya que encontré aquí. Solo tienes que creer para, para inventar. Wow. Bueno, mujeres, nos vemos mañana, este video se interrumpió, ¿por qué? Bueno, nos vemos mañana, mañana continuamos con este tema de cómo ser una mujer productiva, eh, cómo lograr tener motivación para que nuestro cerebro nos preste neuronas y podamos inventar el futuro, podamos romper con todas esas maldiciones y podamos ser unas mujeres felices, que comamos perdices. Sí, sí, sí, sí, ser una mujer, Ah, yo me acuerdo, ser una mujer, mujer, ¿te acuerdas de eso? Yo también, millonaria, sí, ya me acordé, eso era lo que yo trabajaba antes. Se me había olvidado. Millonaria. Saludable. Saludable. Saludable. Y feliz. Eso. Vamos, vamos. Listo, mujeres hermosas. Las quiero mucho. Mañana nos vemos. Reto de 45 días. Recuerden que vamos a empezar un nuevo reto. Mm, voy a pasar la información, todavía no, tranquila Marimelda, faltan siete días para que se acabe este reto, entonces vamos preparándonos para el próximo, que el próximo reto va a ser eh, romper maldiciones generacionales, mujeres, este libro, va, va, ¡qué emoción, qué alegría, por fin! por fin te veo escrito por fin te veo impreso entonces vamos a trabajar este libro eh, romper maldiciones generacionales era un libro que nos hacía falta en este arsenal y la verdad estoy muy contenta de que ya con la ayuda de dios y por dios y con dios por delante vamos a verlo físicamente este es mi sueño este es mi futuro y quiero eh, vivirlo con ustedes, vivir esta experiencia. Así que si estás interesado en participar en este reto próximo de romper maldiciones generacionales, por favor, házmelo saber. Dime, Marimelda, quiero entrar al, al grupo, ¿qué hacemos? Ahí vamos, ahí vamos. De igual manera, por ahora, regístrate en este grupo de la Escuela Cuántica Mía, ahí te coloqué el enlace, y en estos próximos siete días voy a ir organizando todo lo que es para el próximo reto, bueno mujeres las quiero mucho, eh, por aquí Tiana Fernanda, hola Tiana Fernanda, no sé si todavía estás, hola cómo estás mi muñeca hermosa, bueno chao, que estén bien.